Buenos días a todos, hoy os traigo un vídeo sobre mi maquillaje favorito low cost Para comenzar, el primer de, del rostro Me gusta mucho este de la Astor, el Skin Match Protect Tiene factor de protección 25 y es un primer iluminador Aunque para pieles grasas, para, si usáis por ejemplo una base que sea... Waterproof, larga duración, os tenderá a resecar, con lo cual un poquito de, de hidratación al rostro también funciona muy bien. Y para pieles normales, mixtas o secas es muy ligerito y nada, no engrasa para nada. Como primer de ojos tenemos no, mi preferido, es este Milani, funciona muy bien y no tiene nada que envidiar a otros primers de, de alta gama. Lo que yo tengo, el párpado normal. Para aquellas es que tengáis el párpado graso, os recomiendo que uséis un, una sombra en crema waterproof que os tenderá a resecar el párpado y podréis trabajar las sombras con mayor facilidad. Como corrector, no hay ninguno que sea aún mi favorito, pero dentro de los que tengo, el que más me gusta es este del Radiant Rivel de, de Bourgeois. Han sacado nuevas fórmulas de, de alguno de sus productos, habrá que probarlo. Si alguno lo habéis probado, ponérmelo abajo en comentarios. Y si conocéis algún corrector que sea de alta cobertura de low cost, también ponérmelo abajo en, la, en comentarios. Como base, me gusta mucho esta de Bourgeois, la City Radiance. Es una base que queda muy natural, muy bonita y queda una piel iluminada. Da, eh, tiene factor de protección 30 Y es perfecta para pieles de mixtas, normales y secas Y para pieles grasas os recomiendo de Bourjois la 123 Perfect Que realmente funciona muy bien Lo único que mmm, veo negativo, aparte de que el packaging es un poco sucio Como veréis está muy utilizada Es que hay un poco de transferencia Pero mmm, como el resto de, de bases realmente, luego para sellar me gustan los polvos de RCMA, abajo en la cajita de información tenéis toda la información con los posts de cada producto en el cual en cada post aparece donde se pueden comprar y donde están mejor de precio todos los productos que os estoy enseñando, en los polvos funcionan realmente bien, van como con forma de salero, os podéis poner en la palma de la mano, un poquito para mmm, poder aplicarlo. Y realmente no reseca la zona y funciona muy bien. Como máscara de pestañas, esta es una máscara nueva de Maybelline, la Push Up Angel. Realmente el gupillón el tiene una forma un poco extraña, que ahora os enseño. Pero realmente esto permite que puedas acceder a, hasta adentro a del todo de las pestañas, separándolas y quedando con mucho volumen, muy separadas y no apegotonadas, que es lo que a mí realmente no me gusta. Dura todo el día y yo me aplico lágrimas artificiales para los ojos porque llevo lentillas y no se mueve y funciona perfectamente. como lápices de ojos me gustan estos de la Astor que son waterproof y larga duración. Realmente funcionan muy bien, pigmentan muy bien y donde lo aplicas no se mueve. Como iluminador me gustan estos iluminadores de Color Pop que ahora tenéis a partir de 50 dólares es envío gratuito internacionalmente y tenéis una oferta que vienen por 22 dólares tres iluminadores que hay tres packs y cada uno de ellos en separado valen 8 dólares. Así que si os gustan os recomiendo que os paséis por la página y echéis un vistazo. Ese es el Lunch Money. Ahora a continuación os enseñaré un swatch de, de los productos. Como coloretes, todos los de Slick realmente valen la pena. Este es el Rose Gold, que es el que dicen que imita al de Nars este color, que es muy bonito. Labiales también me quedaría con los de color pop. como A mí me gustan los labiales mate, aunque también tengo los satin y los lipsticks. Y para aquellas, depende de si tenéis el, labial, el labio muy seco, podéis utilizar los lipsticks o los satin. Los satins no son tan mate como estos, no duran tantas horas, pero realmente no es un labial que se vaya en cuanto comas algo, se va progresivamente y dura realmente muy bien, y he quedado muy sorprendida. Estos dos son mates, este es el Lumière y este es el Arambi. Y como sombras, por último... La, os recomiendo las sombras de Pierre René, realmente son muy bonitas y quedan muy bien. Esta es la 84 MMM, esta es la 102 Golden Tan y esta es la 89 Pasión. Las sombras de Pierre René, tal como os acabo de nombrar en este orden, son, tenéis aquí los swatches, los lápices de ojos, como veis, no se mueven para nada y tienen muy buena pigmentación de una sola pasada. Estos son los dos labiales que os he nombrado de color pop. El de la izquierda es el R&B y el de la derecha es el famosísimo Lumière. Los dos realmente quedan muy bonitos en el labio. Si sí, os gustan estos tonos, evidentemente. Este es el iluminador, el Lunch Money. Y este es el colorete de Sleek. Realmente aquí tenemos todos los productos que son favoritos. Y si tenéis algún otro producto que no he mencionado y que creéis que, que tendría que estar entre mis favoritos, recomendármelo abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros a mi canal.